Bueno, pues aquí continuamos en Fitur, estamos aquí en el stand de la Costa del Sol, donde se acaba de presentar eh, ronda hasta hablar cardesa. ...también eh, hemos estado escuchando toda su ruta... ...su gastronomía y las bodegas, por supuesto... ...que ahí estamos rodeados de la Goyesca, ...que vienen todas ellas, guapísimas... ...y tenemos a Don Leocardio Corbacho... ...que ha ofrecido un cóster maravilloso... ...a todos los asistentes... ...por supuesto, no ha faltado el jamón... ...Don Leocardio, qué bonita la función que ha hecho Ronda. Sí, la verdad es que la presentación de Ronda es siempre... ...es una imagen muy bonita la que tiene... ...y aparte si sí se sabe presentar como se ha presentado ¿no? ...y con esta damas Goyesca, que con esto es la vistosidad de, de Ronda que tenemos un broche de oro de cada año con estas maravillas de niñas que se presentan todas tan bellas y, tan, y no solamente la belleza que tienen sino el saber estar como lo saben hacer ¿no? a nosotros en Ronda nos dejan todos en un, en un sitio muy, muy privilegiado se habla siempre de las Goyescas cada año, aunque son nuevas pero siempre son personas muy preparadas personas que les gusta mucho lo que es el traje de Gollesca, disfruta mucho la Goyesca y nos hacen disfrutar a todo Ronda y a todo el turismo en Ronda y la verdad es que estamos agradecidos de todo ellos, de, de esta belleza y que la verdad que es, es nuestro orgullo de tener esta, esta belleza niña. ha destacado la alcaldesa que en Ronda prácticamente tenéis de todo no porque hay rutas muy bonitas se puede hacer también el ciclismo, para los que les guste el deporte, o también visitar las bodegas, que se ha puesto muy de moda ahora también el turismo de gastronomía ¿no? y ahí tenéis también, tienes un museo que es una maravilla ¿eh? de ver tu museo en Ronda calle además bueno, la Casa de Jamón es una casa que acogemos a todo el mundo, es eh, grande, es bastante buena y hacemos el servicio lo mejor posible, lo mejor que se podemos hacer. Creo que sí que hacemos nosotros en Ronda General totalmente la restauración, todo el comercio en general lo hace perfectamente. Queremos tener totalmente una ciudad como la que tenemos y seguirla cuidando porque Ronda es Ronda. ¿no? Y decir Ronda ya creo que estamos diciendo algo más que una cosa muy honda, ¿no? decir Ronda y bueno pues estamos siempre orgullosos de todo lo que nos representan eh, todos los medios de comunicación como siempre hacéis con nosotros que nos ayudáis mucho en todos los contextos y, es, es, y está aquí visto y bueno pues esta es la verdad de, de ronda y Luego tiene unos paisajes, como bien has visto en el vídeo, ¿no? se ven paisajes de todos los carruajes, de las joyezcas, de todo, del de el 101 kilómetros, es que tenemos unas actividades, muchas actividades, en las cuales ellas hacen bastante participación en, en todos los que te hace, que hacen todo el día el turismo, se vuelcan con turismo, ellas son las que se reciben mucho el turismo, eh, bueno, pues están para todo, ellas son unas personas que están muy preparadas y nos ayudan mucho a todo el comercio en general preparado algo de las delicatessen que han preparado para esta ocasión tan especial de la Feria Internacional de Turismo en Madrid unos cucuruchitos que nos están diciendo que nos echemos a un lado que van a presentar ahora otra cosita nos vamos a poner un ladito bueno, eh, define ¿no? lo que has traído todos los productos bueno. que, que estamos estorbando porque estamos sí, en otra cosa pues nada, lo que eh, yo me voy a poner en medio te voy a poner en medio ¿eh? Pues el cartucho, esto que se ha dado de gustar ha sido un jamón ibérico cortado a cuchillo, pequeñito, en unos cucuruchos de, para comestible, como de... ...y entonces lleva jamón y lleva aceite de un caviar de aceite... ...es un aceite en bolas, en bolitas pequeñitas... ...y la verdad sí, ya, que claro, es, es, el, sí. le llamamos el caviar de aceite... ...y la verdad que está riquísimo, es un paladar muy bueno... ...y luego vamos a hacer una degustación también de jamón... ...como no, en Ronda, eh, al del jamón se está hablando también de otra... ...de la cosa de la serranía de Ronda ¿no? ...que es nuestro jamón ibérico... ...entonces tenemos también un poquito de jamón para degustar. Son muchos años los que venís a Fitur... ...no sé qué te ha parecido este año futuro está siempre, siempre cada año tiene un nivel bastante alto, ¿no? Y porque normalmente se saben hacer las cosas, siempre es mejorable y hay que procurar que se mejoren las cosas, porque pero es bueno, mejoros. es bueno, pero siempre es mejor que lo, lo hagan mejor eso todavía, aunque está bien. Muchas gracias, gracias, gracias a todas señorita, señoritas esta que nos ha acompañado, gracias.